puesto que la fami una familia de la Vega que está acusada de narcotráfico estaba vacacionando en, la, en, la, en Punta Cana específicamente con grilletes puestos. Por favor, señor director, colóquenme la imagen número 3 para que el público televidente pueda ver de quién les estoy hablando y a qué me refiero con los grilletes. Para los que no lo saben, los grilletes son prácticamente tobilleras. Ahí en la imagen se ve, tiene un círculo rojo señalizándolo en lo que se le coloca a usted como usted está pasando por un proceso con la justicia Regularmente se ponen cuando es medida de coerción para que usted no pueda salir del país Y ellos tienen el monitoreado el sitio en donde usted se encuentra Se trata de la familia López Pilarte, quienes son imputados de integrar una presunta red sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico Estas fotos son mientras ellos eh, tomaban vacaciones en Punta Cana, al este del país en la imagen se puede apreciar a José Miguel y Miguel Arturo, Miguel Arturo López Pilarte utilizando los grilletes electrónicos que un juez les ordenó cuando les impuso impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción. Esteban Pérez, quien es el representante legal de esta familia, aseguró que la medida de coerción impuesta a sus clientes no le impide recrearse ni desplazarse de una provincia a otra dentro de la República Dominicana. Este, los imputados, Miguel López Florencio, alias Miki es señalado como el cabecilla de la presunta organización, fue favorecido por el juez del segundo juzgado de la institución del Distrito Judicial de la Vega, con una garantía económica de un millón de pesos. Mientras que a cada uno de los hijos del mismo se le... Igual que a su cuñada, Ada María Pilarte, el tribunal les impuso un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público, además el grillete que ya les he mencionado en reiteradas ocasiones. A un empleado de la familia llamado José Antonio Román, una garantía económica por 10 mil pesos en efectivo y, e impedimento de salida al exterior. El expediente dice que Miki López y su familia, incluida la, la esposa, quien es diputada, Amelia Pilarte, han realizado movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de 7 mil millones en los últimos años. Parece increíble ver como una familia que tiene grilletes electrónicos colocados como medida de co como parte de una medida de coerción dictada por un juez de un tribunal de La Vega, de donde ellos son oriundo, vacaciones. Pero ¿cómo les digo eh, da risa, pero no es ilegal. Fidel, el grillete para, es para no, tener no, lo la lo localización pasa es de ellos. Que hay que ver en la medida de coerción que le tomaron a los a los hermanos sí, sí tiene impedito o sea tienen impedimento de salida del país, del país pero ellos no le han ellos no le dijeron que no pueden movilizarse ellos tienen permitido movilizarse Exacto entonces en si el ellos país. Tienen, en el país en el territorio dominicano si ellos tienen eh, pueden movilizarse en el país pues entonces ellos no están haciendo nada ilegal ellos estaban vacacionando ellos están vacacionando okay. Sí, Roberto, sí. tenemos a Roberto ahí. Ah, ok. Mira, eh, le, le estoy escuchando. Mira lo que pasa con el tema del grillete. El grillete es una medida de coerción que comenzó a usarse mucho en los Estados Unidos. De hecho, la gente conoce la palabra grillete, no porque conozca el, el, el dispositivo en sí, que fue como dijo Videlki, que es un brazalete electrónico que se le coloca mayormente en el tobillo. Eh, ¿Qué sucede? Esto depende, esto depende. ¿Por qué? Le digo que depende. Porque muchas veces, muchas veces, el juez te, te pone a cargo una una, una una fiscal que le da seguimiento o del Ministerio Público a este imputado que tiene esta medida de coerción Me explico. El imputado, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no sé si aquí utilizamos el mismo sistema, Estados Unidos... Tú tienes un, un custodio que te da seguimiento y al cual tú debes de permi pedirle permiso y que te autoriza la ruta o rango donde tú puedas eh, movilizarte. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo tengo que llevar el hijo mío al colegio, tengo que ir al supermercado, entonces en Estados Unidos te dan te esa ruta y tú no puedes ni siquiera salir de esa ruta porque ese dispositivo electrónico eh, eh, lo integra un global position. Un sistema de, de posicionamiento global, con su sigla en inglés, GPS, Global Position, Position eh, System. Entonces, con esto te dan seguimiento y te rastrean para donde quiera que tú te muevas. ¿Eh? Ahora, lo que hay que ver, como tú lo dijiste, Videl, también, eh, Paula no es ilegal que ellos salgan eh, a, a algún sitio, pero no creo no creo que con un grillete para tú salir a un resort a vacacionar. Porque entonces, ¿cuál es el sentido de la medida de coerción? O sea, hay, eh, eh, la medida de coerción te limita a ti. Y debe de limitarse. Y tú, eh, oigan esto, al principio de... Porque todo depende el permiso que te dé a la custodia, eh, que te da seguimiento sobre este grillete. El horario de tú estás en tu casa. Pues, y todo eso. Lo que habría que ver, eh, la limitación que tiene esta medida de coerción con este grillete a estos dos imputados. Ahora bien, ¿qué, ¿por qué a ellos le pusieron una medida de coerción eh, de cárcel domiciliaria o, o, con estos grilletes? Porque tienen arraigo económico que, según el juez entendió, no hay ningún tipo de amenaza de fuga, porque si no le conocen una medida de coerción diferente, que es la prisión, que es la más difícil, la más fuerte, que es la prisión ya en cárcel. Pero hay otros imputados que tienen arraigo económico y están guardando prisión como medida de cohesión. Pero entonces, recuérdate estos jóvenes... Recuérdate que, esto, que ellos eh, son hijos de personas influyentes, una legisladora. Ah, y por, ahí, férate, entonces, férate, por ahí, entonces, por ahí comienzan las relaciones. Sí, porque ahí es que voy. Si estamos hablando de una justicia independiente de derecho... Me tiene que medir a todos por la misma vara, porque por ejemplo, ahí está eh, en, lo, en el caso Odebrecht, en el caso mismo Coral, en el caso Antipulpo y todos esos casos que han sonado, ahí hay personas que tienen arraigo económico bastante suficiente para no salir del país, o a todos le ponemos billetes, que sería una medida, yo estoy de acuerdo con el billete, porque sería una medida para, para descongestionar lo, el sistema cancelario, las canceleras que están, están sobrepobladas. Ahora bien, ¿qué seguimiento se le está dando a esa persona que tiene grillete? ¿Qué permiso tiene? ¿Qué autorización tiene para irse para un resort? ¿Por cuántos días? Entonces, eso es lo que hay que llamar la atención. Y el juez de la condena, o el custodio, o la fiscalía, o no sé, o el Ministerio Público que le da seguimiento al caso de la condena, debe de saber si la están cumpliendo o la están violando. Con irse para un resort eh, por varios días, porque a un resort tú no vas por un día. Entonces, eso es lo que ha llamado poderosamente la atención. Roberto, Nosotros ¿tú sabes, vamos, ¿sabes vamos? que, que la única, el único impedimento que dictó el juez en la medida de coerción es no, no salir del país? O sea, que ellos tienen la libertad de poder moverse en el territorio nacional. Sí, pero hay que ver... Hay que Esa ver, fue la única limitación niños, que se impuso en la medida de coerción. Es, es, bueno, si es ese y ellos pueden andar libremente pues vamos todos a delinquir porque si a mí me van a poner una limitación no salir del país hay no. muchísimas personas que están deportados que no pueden salir del país ah pues, ah, pues yo me voy a hacer millonario si eso es la media que me van a dar la sentencia pues bienvenido sea bueno, ¿Así bueno. Sí? ¿Así sí? nosotros vamos a vamos a ver si hacemos contacto con un jurista eh, con un penalista a ver qué nos dice sobre este tema para ver si nos aclara porque, este tipo de Que de no se de la vega exacto no, no, no, sí, porque ahora mismo eh, estaba en la ciudad de la vega en un proceso eh, una litis eh, en, en la que yo estoy involucrado eh, por un tema ahí ya familiar y oye, me los abogados eh, me tocó un abogado vegano que Dios me libre ¿eh? y mira que la, en la vega son todos son, son todos buenos pero parece que aparecen algunos que son agridos